Uno y medio. Uno y medio de, de hierba uno y medio de pago. No si lleva ahí un año no, no está ni negro. Que no, que no. no. Es humedad de, de abajo del suelo, tío. Pero no es, no es... La movida es que si tú coges aquí, sí. eso se llega a secar. Pero nunca se si va a llegar a secar. Y tal, de la, de la también es súper carnosa, es buena paz, Entonces es como esto lo mismo. Es como lo metes, Pero sin apretar, ¿no? claro, aquí viene comprimido, entonces hay que como que soltarlo un poquito. ¿no? Sí. Soltas los librillos de la alpaca. Uno por uno. Sí. Vale, vale, vale. No. Ya me, me quedo con el concepto. Bueno, entonces con una alpaca tienes para mogollón, claro. Sí, bueno, también necesitamos mover. Sí, sí, que no es problema vacas que tengo aquí abajo en el plástico. No, no, no, por eso te digo. Yo. Eso es una y media. Y luego lo, lo metes, si no cabe aquí, porque lo doblas, lo que sea, en un carretillo. También. Vale. Que sí que mola que no haya pegotes de hierba y pegotes de paja. Vale. Mola, mola, mola, mola. Cogemos la carretilla, si eso ya está. Bueno, en este cubo Para hacer el simple. Sí, sí. Y una vez que ya está amasado eso, ya está mezclada el barro y la arena, Y esa va a ser mucho menos, esta va a ser 2 a 1. Sí, esa es, esa es mucho más. Lo podemos hacer 3 a 1. ¿A que sí? A que es como plastilina, sí. es ¿eh? tío. Y esta 3 a 1, 3 a 1. O sea que sería 3 de... De todos modos, cuando la amasamos lo notas. La, no. La, o sea, no. Te, la te no lo vas no pidiendo y vas cambiando más. la profundidad. Y como son 12 litros... Esa nosotros, es fascinante. Nosotros ya, claro. hacemos 10. Sí, sí, a mí me flipo. Esa blanca a mí me... Un querido, Yo creo que en esa 2,5 también va. ¿Dónde, que Hemos usado 2,5. 2,5, pero era bastante mira. más pura. Estábamos a usar 3 ah, para meterle más arena. El o sea, lado. menos arena. Esta es menos pura. Tiene más arena y allá. Tenemos un menos Serían 3 a 1. Si son 12 litros, pues los dejamos como así. Para vale, que sean 10. Esa es nuestra los cubos, para ser de 30. Pues usamos así como múltiplos que es Diez, ¿no? Aquí tengo unos 10 litros. Vale, sí. vale, vale. Ya te compré. Y esto va. Uno. Se despega bastante bien. Eso es a ver esta otra blanca. No, a ver este de bañar. Pues Yo sí, lo sí, sí. Siempre Bueno, lo que quepa. Vamos a probar, estamos experimentando, pero va a ser de tres, o sea, de cuatro cubos y luego el concepto es, ya tenemos la proporción que vamos a usar, eh, barro, arena, va a ser tres a uno. Tres de barro, porque esta era más barro que arena, sí. y uno de arena. Pues el mismo eh, cantidad de aglomerante, en este caso es tres, ¿Sí? tiene que ser de fibra. Siempre es el mismo en volumen, pero pues si tú aprietas aquí la paja, es pues lo mismo. Pues el volumen de la paja, pues si vamos a usar mitad de paja y mitad de hierba, sería como uno y medio de paja. Pero no son cuatro, porque son tres y uno de arena, no son cuatro. De aglomerante. De aglomerante, de barro que usas, es siempre decir y mitad hierba, mitad paja. Sí, sí. Si esto vamos a usar eh, dos a uno, pues vamos a usar eh, uno de paja, uno de Y este, este igual, al hacer 2 a 1 igual sí que podemos meter 4 a 2 y doblarlo, ¿no? Yeah. Pero esto va a ser como así. Esto la idea es poder trabajar por en ¿no? Encontrar la proporción para trabajar ahí. Y después mola. Tenemos este para el barro y otro para la arena, para que no se pegue. ¿no? Aquí está. Que le tiene ya ella. Y es... el agua... Igual sí si le hemos metido... Me mola tener un cubo para la sí, pero... pero claro, con la paja y la hierba eso va creciendo. Sí, sí, ¿no? tengo agua. lavarse pues cualquiera de esto. El otro cubo, azul. Y luego, la idea, lo ideal, nosotros lo que hacíamos siempre, que lo que hacemos ahora es añadir chumbera. ¿Chumbera? Sí. El, claro, el eso lo dices en Cádiz, Cádiz ¿no? ¿no? Claro. <risa> Pero claro, eh, es hacerlo lo más seco que puedas al principio ¿Sí? para ir añadiéndole todo el mucilago que puedas. Lo que hago es la, la pulpa que tiene por dentro. No, dejas a remojo la chumbera y se ha Ah, oh, hostia. Bueno. ¿Y eso por qué? Porque lo es, lo... es viscoso pegajoso. Es lo que buscáis. Sí. eh. Y también dicen que es impermeable. Nosotros... Un melín de agua? Sí. ¿Y qué estáis haciendo? ¿Estáis exportando ya chumberas. En Cádiz están todas por... ¿Ah, sí? Era una enfermedad. Sí Es verdad, eh. Ya lo vi. Se me ha cargado todo. lo vi. Lo vi en Almería el año pasado, tío. Y ahora estábamos trayendo en... en... En Zaragoza había un chaval de Extremadura ¿Sí? que todavía queda. Y por aquí hemos visto alguna que estaba sana, viniendo por acá, por. ¿Por dónde? ¿Por La Mancha? Eh, no. Viniendo por acá, por, eh, por Valladolid. así, ¿Ah, por ahí, hay? No por que... Villalón, por ahí. si you no know? yeah, yeah, yeah. hay que coger el canal más liso. Mira, y si algunas bolitas así. Sí. Es que con la mano un ve un poco Bueno, para llenarlo de aquí. Encima del baño, no dijo que no. Oh. Sí. ¿Se aquí, uh... No, no, aquí, no. aquí no. no. Pero que como estaba ya, pues, digo yo que igual para la cámara es mejor que ahí lo lleguemos. Ahí, ahí, ahí va todo el baño. Sí, es sí, muy Vale, estoy vale, vale. sí, sí, vale, vale. vale, metiendo la masa para dentro pero no es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer. Eh... dejarlo también no la Exacto. Vale. Que Luego, con las manos la de hierba y uno y medio de era o sea, la punta no, ¿eh? si lleva ahí un año no, no está ni negro. que no que no que no es humedad de, de abajo del suelo tío no es, no es la movida es que si tú coges aquí ¿Sí? eso se llega a secar donde nunca se va a llegar a secar esa mitad mitad de la Lavado, ¿eh? También es súper carnosa, es buena paja. También está acostumbrada a trabajar con paja. Entonces es como esto lo mismo. O sea, es como lo metes, pero sin apretar. ¿no? Claro, o sea, aquí viene comprimido, entonces hay que como que soltarlo un poquito. Claro, ¿no? Soltas sí. los librillos de la alpaca. un poco más de uno. Vale, vale, vale. Ya me, ya me quedo con el concepto. Bueno, entonces con una alpaca tienes para mogollón, claro. Sí, bueno, pero también necesitamos mogollón. Sí, sí, pero bueno, que no es problema alpaca, es que tengo aquí tapado con el plástico. Eso es ¿no? No, no, no, por eso te digo. Que... Eso es una y media. Y luego lo, lo metes, si no cabe aquí, pues te lo doblas lo que sea en un carretillo también. Claro, ah. y sí que mola que no haya pegotes.